Le damos la bienvenida a dos integrantes del grupo de trabajo de Claxo Ecologías Políticas desde el Sur a Villayala. a Raquel Neira, activista peruana, doctora en Economía Ecológica, estudiosa de la actividad extractivista eh, del Perú y de la violencia colonial en la que se desarrolla, y también a Roberto Araujo Santos, antropólogo del Museo Paranaense Emilio Hueldí, en Amazonía, un centro de investigación en Belém especialista en violencia en la Amazonía, trabaja desde hace 30 años en el tema de la expansión de la frontera de la Amazonía y los conflictos por la tierra. Raquel, Roberto, bienvenidos a Infoclaxo y muchas gracias por estar aquí con nosotros en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Raquel, a ti no te escuchamos, es el famoso... Buenas tardes si a les... los dos, perdón, estaba desactivado. Ningún problema, ahí te escuchamos perfectamente. Eh, a ver, eh, solo datos para confirmar con ustedes, pero digo, el Amazonas, eh, la selva amazónica, es el bosque tropical más extenso del mundo, de unos siete mil millones de kilómetros, siete millones perdón, de kilómetros repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guyana, Guyana Francesa. Eh, una de las regiones de mayor biodiversidad en el planeta y evidentemente en el último tiempo se empezó a hablar con mucha fuerza del cambio climático, de, lo, de las repercusiones de ese cambio climático, eh, ahí la pregunta es, eh, la dirigencia política, los sectores decisores de políticas públicas, ¿están a la altura de las circunstancias, Raquel, eh, con respecto al efecto del cambio climático al día de hoy? Eh, pues eh, lamentablemente no y en absoluto. Acabamos de vivir una, lo estamos viviendo todavía, un, un fenómeno costero en el norte del país eh, que fue el ciclón Yaku y luego está viniendo el niño costero, lo que significa una cantidad enorme de lluvias. Han habido eh, por el momento 70 falle personas fallecidas, ahogadas, eh, los ríos se desbordan, eh, no hay nada previsto, eh, nada fue preparado y a pesar de que eh, hace unos cinco años también se estableció un presupuesto para prevenir esta, estos hechos, pero nada se ha hecho. Es decir, la corrupción se lleva todo el dinero y no hay ninguna preparación. Y diría... Hay una burla total, porque a pesar de que sigue, el fenómeno sigue, la gente está cruzando los ríos amarrados a cuerdas, eh, los ríos se llevan los camiones, es que la gente está desesperada porque tiene que trabajar y transportar sus productos. Eh, no pasa nada. El gobernador general regional de Lambayeque se ha ido a España, no se sabe a qué. Eh, es decir, que todo continúa y no hay ninguna importancia a, a este fenómeno. Y este fenómeno es en parte debido al cambio climático. Y lo mismo es para el resto del país. No, la, las autoridades no están ni a la altura ni les, yo diría, ni les interesa el fenómeno. Con tal de que no les toque a ellos, que ellos tengan su vida muy planeada, eh, y, y no tienen ningún problema para ir a comprar, porque ellos compran en tiendas especiales donde no compra el pueblo, etcétera, etcétera. En este marco, eh, y convocando en este caso la, a la respuesta a Roberto, digo, ¿cuál ha sido la repercusión concreta del paso de Bolsonaro por el poder con respecto a la, a la Amazonía? Digo, vimos denuncias eh, gravísimas con respecto a que hicieron desde las comunidades ancestrales eh, directamente por la lógica de exterminio que tuvieron varias de esas políticas. Pero me gustaría un cierto detalle eh, de tu parte, Roberto, para tratar de entender el fenómeno del paso de Bolsonaro con respecto al medio ambiente eh, y a las comunidades originarias en el Amazonas. Claro. Bueno, eh, hay que decir una cosa. Eh, hasta, hasta Bolsonaro, eh, sobre todo durante los años 90, hubo una tentativa eh, del Estado brasileño de eh, hacer un, lo que llamamos de un modelo socioambiental uh, ¿no? que, que lleve en consideración las poblaciones tradicionales, los, los indígenas y, y, y, y, y, y eh, que trate de hacer una política de protección territorial y al mismo tiempo de los recursos ecológicos y de las poblaciones que, que, que, que explotan y que necesitan y que viven de, este, de estos territorios, ¿no? Eh, eso rompió con la tradición de los militares de los años 70, 80, que fue la tradición de eh, cuando, cuando empezó la destrucción de la floresta amazónica, ¿no? la de, de carreteras y con, con, con, con el, la, el financiamiento pesadísimo del ganado y todo eso. ¿no? Eh, cuando Bolsonaro asumió, había ya una tentativa eh, del Estado y, y de la, la, las organizaciones estatales de, de, de, de, de bajar, los índices de, de, de, de, ¿cómo se dice?, de deforestación, de desmatamiento. De Estoy hablando por tuñol aproximativo, pero espero me hacer entender. Se entiende perfecto, Roberto, se entiende perfecto. Bueno, entonces así que, que, que mientras Bolsonaro asume, eh, hubo una reunión, por ejemplo, que, que fue grabada de Bolsonaro con sus ministros, donde el ministro del de, de, de, de, de, de, de, de, medio ambiente eh, ha dicho que bueno que, que, que tengamos una pandemia, porque así podemos dejar el, el, el, los bueyes pasar en la portera. O sea, podemos, podemos abrir todo, nadie va, va, a querer, va, va a querer hablar de Amazonía, de, de floresta y todo, todos están preocupados con la pandemia, ¿no? Entonces, con Bolsonaro vuelve fuerte un discurso que es un discurso racista, que es un discurso contra las poblaciones eh, tradicionales, contra las poblaciones indígenas. O sea, y es un discurso colonial también, ¿no? eh, eh, En la colonia, lo, los indígenas eh, eran, eran considerados como personas que no tenían voluntad, que no tenían capacidad de, de, de, de, de, de administrarse a sí propio. ¿no? Eh, hoy hoy uh, estas poblaciones son consideradas poblaciones que no, no consiguen producir mercancía. Entonces, si no consiguen producir mercancía, no, no tiene que estar en el territorio. Entonces se lo saca del territorio. ¿no? Eh, con un discurso racista, Bolsonaro pudo justificar, legitimar las acciones racistas que ya existían, pero que se multiplicaron de violencia contra los indígenas, contra las poblaciones tradicionales. ¿no? Eh, y eso es impresionante porque era la palabra del presidente, hay garimperos que decían, entrevistados, no, nos, estamos invadiendo, la, la, estamos aquí en la tierra para trabajar con nuestros hermanos indígenas, porque el presidente dijo que, ha dicho que, que, que, que, que podíamos hacerlo, ¿no? Eh, que, que las tierras indígenas también, los indígenas también son gente, entonces las, la, la, los territorios indígenas también merecen ser explotados. Eso dio. Uh, uh, el genocidio de los Mami, por, por ejemplo, ¿no? claro, eh, no, sí, no, sí. Lo, no absolutamente providencia ninguna para uh, resolver eso. Muy, ¿no? muy, muy por sí, por favor, Gustavo. Sí, sí, claro, muy, muy por el contrario, vimos directamente una, una lógica de, de destrucción, no solo del territorio, sino de los habitantes de esas comunidades. Las imágenes fueron muy dramáticas, eh, que aparte se empezaron a visibilizar con más fuerza eh, en los últimos meses, luego del de cambio de gobierno. Pero, a ver, ya volvemos eh, desde la mirada desde el Brasil. Eh, Raquel. Desde el punto de vista y de las lógicas del extractivismo, digamos, ¿cuál es el efecto de estas cuestiones extractivistas en la mirada desde el Perú? Y porque Roberto nombró esa mirada racista, discriminatoria, seguramente muy emparentada con las lógicas de violencia colonialista que tienen muchas de estas cuestiones extractivistas. ¿Cuál es el impacto de las lógicas extractivistas? en el Perú, y en la Amazonía en particular, si es que tú las, las puedes detectar. Sí, eh, la Amazonía, como lo explicó bien Karina hace unos minutos, es pues uno de los últimos territorios aún no conquistados por, por estas eh, empresas extractivas, aunque ya están entrando en, con muchísima fuerza. Y eh, en, caso de, en el caso de la Amazonía peruana, este ataque viene de diferentes flancos. Tenemos por un lado la expansión de la frontera agrícola. El 43% de la frontera agrícola se encuentra ahora en la Amazonía con la agroindustria, el cacao, las frutas de exportación, porque no las consumimos nosotros, y la palma aceitera. En el caso de la palma aceitera, por ejemplo, eh, las zonas de deforestación coinciden, son estudios que han hecho organismos internacionales y del propio Ministerio del Ambiente coinciden con la expansión de las fronteras de extracción de la palma aceitera. Es también en esa zona donde han habido la mayor cantidad de asesinatos de, de pueblos indígenas, una veintena más o menos desde el año 2020, sobre todo en el año de la pandemia. Eso por un lado, por otro lado, hay un ataque en el sentido de las leyes. Se quiere modificar las leyes forestales para que sea más fácil cambiar el uso del suelo. ¿no? Es decir, es un, puede ser un bosque, si lo talamos y comienzo a plantar eh, algún producto, pues tendré permiso para seguir produciendo. Entonces, se quiere facilitar la tala de los bosques. Además, hay leyes, todavía está en suspenso porque hay cierta oposición, también internacional, felizmente, de eh, desconocer la existencia de los pueblos no contactados. Aquí se llaman los piasi. Y tenemos una, tenemos casos eh, muy graves, por ejemplo, el gobierno regional de Iquitos eh, quiere tener la potestad de poder, eh, con sus amigos madereros, ¿no? porque esto... Eh, incluye a la tala ilegal y a la tala legal quiere poder desconocer la presencia de pueblos eh, no contactados para dar licencias de, de maderas. Eso por un lado. Luego tenemos la minería ilegal que conocemos en, ya en Madre de Dios, pero que se está extendiendo también en la frontera norte con Ecuador y Perú. ¿no? Eh, hay eh, muchos mineros ilegales que están extrayendo el oro, ¿No? Pues hay, hay muchas reservas eh, minerales debajo de la Amazonía y hay muchos conflictos que se están sucediendo. El otro problema que tenemos es la expansión del narcotráfico. La zona, eh, digamos, clásica del cultivo ilegal de la coca estaba situada en la, la zona que se llama el Braem, que es entre los departamentos de Apurima, Cusco eh, y Junín. Y, esta zona se ha ido desplazando hacia el centro del país, hacia la zona, el centro Huánuco, Ucayali. Y ahí hay una expansión de, de un aumento de más de 10.000 hectáreas, sobre todo en territorios indígenas, del, uh, del cultivo ilegal de, de coca. Eh, esto implica también tráfico de tierras, invasión de tierras y, y mucha violencia. Es decir, que el, el, el ataque se da por, por muchos flancos, ¿no? No tenemos mucha ganadería industrial, pero sí la agroindustria, ¿no? Como dije, el 43%, la violencia contra los pueblos indígenas. Tenemos también, eh, se está dificultando mucho la... la delimitación territorial de las áreas de naturales, ¿no? Por ejemplo, la cordillera Azul, la cordillera Escalera, la Sierra del Divisor están encontrando dificultades para poder eh, delimitar realmente su protección y sobre todo se quiere dejar de lado a las comunidades indígenas que viven ahí, ¿no? Que no, no serían partícipes ya, por ejemplo, de la gestión de su propio bosque, donde ellas viven desde hace milenios. Y tenemos un caso también muy grave Sí, como ven, hay una serie de arremetidas muy fuertes en estos últimos meses y años desde la pandemia. Es, por ejemplo, la empresa petrolera Perenco, que eh, hizo un proceso judicial contra el Ministerio de Cultura que quería reconocer o delimitar una zona de reserva de pueblos indígenas, pero como está sus concesiones petroleras, están ahí, es en la zona de Loreto, eh, están ahí, ella hizo una, la empresa hizo pues un proceso judicial que felizmente eh, terminó retirándose y, y no oponiéndose a la creación de esta reserva, pero tomó po por lo menos unos años. Es decir, que la, además de los incendios, no justo veo la imagen, además de la multiplicación de los incendios, y todo eso viene a, acrecentándose desde la pandemia, ¿no? Entonces, Podemos ponernos a pensar si la pandemia no fue. Como lo dijo Roberto, en antes, una manera de facilitar, de poner en bandeja, ¿no? Porque fue, fueron esos años donde hubo la mayor deforestación en la Amazonía, la mayor expansión de la, la tala ilegal, del narcotráfico y de los asesinatos de defensores ambientales. Uh -huh. eh, en todo este marco, eh, Roberto, eh, tengo entendido porque estaba leyendo antes de arrancar el programa una entrevista que, que te hicieron. Ya hace un tiempo atrás en donde hablabas de, de la Amazonía y tu llegada ya por el año a partir del 86, 87, que antes habías estado por París, si no me equivoco. Entonces, un poco ahí la definición era por dos lados. En primer término, ¿qué diferencias ves entre esos años, entre la Amazonía de esos años y la actual? Eh, y... ¿Por qué es tan importante la Amazonía a nivel medioambiental? Digo, porque se habla mucho del de pulmón del planeta y una cantidad de frases hechas que posiblemente tienen un valor real, pero se han transformado en frases hechas sin sentido en tanto y en cuanto, si no se cuida y evidentemente no tiene no tienen la fuerza que debería tener. Entonces la pregunta en dos marcos, de ese 86-87 y tu paso ahí por la Amazonía hasta la actualidad y por otro lado, ¿por qué la Amazonía es tan central en el cuidado medioambiental? Bueno, creo que Katrina colocó muy bien la cuestión, ¿no? En el inicio del, del programa, que es eh, primero por la cuestión de, de, de, de la circulación de, de, de, de, del vapor de, de agua en, en el planeta, ¿no? La capacidad de, de, de esto, ¿no? No, no, no, la, la floresta no produce oxígeno, pero es importante para la circulación del aire, ¿no? de, de las camadas del aire que, eh, que, caliente y, y, y para la circulación del aire. Segundo, que es un, un, un carbon sink, ¿no? es una, una, razón, una, una forma de, de, de, de, de guardar carbono muy importante en la floresta. Eh, eh, pero, pero me gustaría retomar un poco lo que Raquel decía sobre lo, el problema institucional, ¿no? El problema institucional, porque hay una cosa que es impresionante, desde, y yo de, de hecho acompañé eso desde los años 80, ¿no? Es que uh, l, l, l, las leyes y todo eso, localmente, las gentes que hacen las leyes, ¿no? los los prefectos de los municipios, ¿no? De, de, de, son uh, exactamente los madereros, son exactamente los granaderos son exactamente estas personas que están, son, son los neoestativistas, como se dice, ¿no? Que, que están uh, ganando con eso, ¿no? Entonces ellos tienen control, un total control sobre las, la, la, la, la, las, las instituciones de seguridad pública, sobre la policía, sobre, sobre, quién, sobre quién es preso o no y todo eso. ¿no? Entonces desde el inicio hay un problema con las instituciones, desde de, de, local, ¿no? y esto responde a las presiones globales. Por, uh, como como, como se, del, del neo extractivismo y de la finanza ¿no? y es una cosa impresionante ahora una cosa que me preocupa también no es la capacidad de cooptación de, de este de estos movimientos de mercado viste porque eh, por ejemplo uh, el, el, la soja también pero el cacao, que ya fue a una época considerado como una cosa importante en los sistemas agroflorestales, ¿no? ahora nos tenemos el cacao clonado, ¿no? que, que, que sigue exactamente el mismo modelo eh, mecánico-químico de, de la soja ¿no? y que eh, transforma la agricultura completamente entonces los agricultores eh, entonces eh, está está ocurriendo en, en la región una cosa que es la destrucción o física de, de las poblaciones porque se la retira de los territorios a explotar y, y incluso eh, el narcotráfico tiene una relación muy grande con, con, con, con el oro ¿no? con, con, con la explotación del oro porque es muy fácil uh, uh, ¿cómo se dice? Lavar el, la, la plata, ¿no? Eh, eh, eh, eh, y todo eso. Pero pero está ocurriendo una, una cosa que, que sí. también en, en, en determinadas zonas, los sistemas agroforestales que protegen la, la región, eh, eh, eh, no tienen más espacio, ¿viste? Porque o, o se adaptan. A, a, a, a una agricultura uh, del cacao, por ejemplo, del cacao clonado, que au, aumenta la productividad, pero tiene exactamente la misma característica de la soja uh, y, y necesita de insumos que venden las grandes compañías y todo eso. ¿no? Entonces está ocurriendo, de hecho, una una una retracción de los territorios ocupados por sistemas agroforestales que se transforman en sistemas uh, uh, uh, agrícolas, pero agrícolas con el paradigma mecánico-químico, ¿no? eh, eh, reduciendo la capacidad de las gentes. O, o, o, o, y, y algunas personas entran en eso, para mejorar su cotidiano, para ganar un poco más de plata. ¿no? Esta capacidad de cooptación crea incluso problemas para los movimientos de resistencia, porque o las personas que resisten son asesinadas o uh, algunos simplemente adhieren a este movimiento de mercado, de producción de mercancía. De, de, de, de, hay, todo, todo es una mercancía, todo tiene que ser transformado en mercancía. Y el discurso de, de, de la sostenibilidad susten, eh, entra en todo eso como una, una ideología también. Que, es muy, que, que se transforma, eh, que es completamente deturpada por la ideología de la frontera ¿no? y, y de este neo-extractivismo uh, de, de que hablaba, de que hablaba uh, recién hablaba no, nuestra colega. Eh, en este camino, tú, tú Roberto estás ahí planteando, en seguimiento a lo que decía Raquel, eh, digo lo que sucede también en otros ámbitos, donde los dueños de los circuitos de poder son los mismos dueños de las empresas, eh, terminan en dirigencia política en muchos casos, son dueños a veces también de medios de comunicación. Que terminan planteando supuestos avances eh, relacionados eh, con las necesidades empresariales, como muy favorables cuando en muchos casos terminan siendo de devastación y de destrucción. En ese sentido, eh, Raquel, eh, y ay, a ver, se habla mucho de que estamos en un margen eh, muy límite, en donde no hay mucha, si no hay marcha atrás en este momento, si no se bloquean algunas cuestiones. Eh, las consecuencias cada vez van a ser peores. Pero algunos otros plantean, eh, las consecuencias ya están a la vista. Tú, Raquel, inclusive en esta charla comenzabas dándonos datos bien concretos de cómo un proceso eh, relacionado con algo de la naturaleza se termina transformando en inundaciones, desgracias y un montón de problemas. Estamos en un momento más límite que antes, realmente es un momento sin retorno. Eh, un poco una mirada hacia futuro, Raquel, ¿cuál es tu, cuál es tu parecer? Um, yo creo que estamos en estos momentos sobrepasando este límite. Um, los datos, bueno, los corrobora los informes del IPCC, pero los cambios climáticos en la Amazonía y en otras zonas del, del país, del Perú y también creo que del mundo entero, nos están eh, confirmando esta situación quería eh, resaltar a propósito de la intervención en la política de los eh, grupos, eh, eh, retornar un poquito a la pregunta anterior de los grupos eh, de poder, eh, hemos dejado de lado los grupos religiosos, no? por ejemplo, eh, tenemos en el Perú los menonitas, eh, que también están deforestando, y ellos encontraron ya hace muchos años una fueron uno de los primeros en hacer esto, esto, simplemente se comenzaron a postular a las alcaldías a un pequeño nivel y luego a la región y luego a la, al Congreso, ¿no? Y llegaron a fundar un partido político, el FREPAP, y a tener eh, el 20% de los votos en hace, elecciones hace cinco años, es decir, que los grupos religiosos también avanzan y deforestan eh, la Amazonía. Y regresando a la pregunta, eh, ¿cómo lo veo a futuro? Pues, si no se detiene ya, ya, ahorita todo esto, eh, creo que vamos a un momento muy, muy complicado, porque como lo dijo bien uh, Roberto, por ejemplo, ¿no? Ahora hay técnicas de convencer uh, a los mismos pueblos indígenas de participar de la explotación, por ejemplo, en la Palma Aceitera, ¿no? Eh, Jumpalma, que es la Organización Nacional de la Palma Aceitera, va, viaja Realmente y tiene eh, asesoramiento de Fede Palma, la colombiana, en donde muchos productores, son pequeños productores, no, que con el cuento de que ellos se van a enriquecer y, y luego van a poder ser sus propios dueños, pero son finalmente… Para, para tener mejores ingresos, finalmente son los que van a pagar las consecuencias si, si baja el precio del, del aceite, por ejemplo, o si hay daños ambientales, no los van a pagar los grandes empresarios que les compran el aceite o la producción, sino ellos mismos. Y con eso están estableciendo estos mismos eh, parámetros en, en la selva peruana. Entonces, eh, y también se crean muchas divisiones, ¿no? Hay, eh, por ejemplo, los derrames petroleros. Tenemos miles de derrames petroleros. Ya no sé si hay una Amazonía verde o está toda completamente negra. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el, el Estado para remediar eso? Paga a las poblaciones indígenas una cantidad de dinero bastante elevada, 80 soles diarios, eh, y para ir a recoger con sus manos o sus baldes o eh, otros instrumentos, el petróleo. Es un dinero que nunca antes se ha visto en la Amazonía, ¿no? Se, se vivía prácticamente con muy poco dinero, se vivía en la caza, la pesca, etc. Y luego hay dinero, ¿y en qué se va a gastar ese dinero en plena Amazonía? Pues ya se puede imaginar, ¿no? Alcohol, prostitución, comienza a venir todo eso que destruye las culturas, ¿no? Y, y también crea una división familiar muchas veces, ¿no? De que el, el hombre está trabajando, trayendo dinero y la mujer en casa. Entonces... Hay una arremetida, como dije, en todos los flancos, legal, políticas, sociales, culturales, eh, que está avanzando muy fuertemente. Y todo eso está acompañado de un sistema masivo de comunicación, ¿no? Donde eh, se estupidiza a la, a la población, ¿no? A tal nivel que no les interesa, no es, viven en en otro mundo, ¿no? Y, y los que estamos ahí dándole y dándole, dándole, parece que nos estuviéramos eh, reduciendo en número o nuestras voces no contaran. Hace poco se ha cerrado el Mu Museo de la Memoria, cuando pues, se llama el lugar de la memoria, porque no quisieron darle la categoría de museo. Lo han cerrado y solamente es un museo que eh, especifica eh, lo que pasó durante la guerra eh, la violencia armada que tuvimos unos 10 años entre Sendero Muy Luminoso y las Fuerzas Armadas, no es un museo que esté a favor de uno o del otro o de nadie, es solamente historia, pero se ha cerrado eso. Y no hay mayor protesta más que de algunas personas, ¿no? 200 personas, 300 personas van y manifiestan. Y el resto está desinteresado, preocupado en otra cosa. También. También eh, se nos agarra por el bolsillo, no o sé, sea, la gente está preocupada más por el día a día, por el quehacer diario, cómo sobrevivir, ¿no? O sea, hay una destrucción en muchos flancos que va a eh, debilitar, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Las organizaciones sí. indígenas tienen muy buenas protesta, eh, propuestas de recuperación del bosque, de administración y de gestión del bosque, a ver cuánto podemos avanzar. En este camino, digo, una pregunta que me surge como escuchándolos a, a los dos, Roberto, es eh, en las lógicas más ligadas al neoliberalismo que en algunos países de nuestra región decididamente han generado estragos, ¿es posible pensar una mirada que tenga en cuenta el ambiente bajo las lógicas del neoliberalismo? o hay que pensar en otras profundidades del cambio político para poder pensar eh, realmente, para poder pensar realmente en, en que lo ambiental sea tenido en cuenta. Digo, porque ustedes hacen una ligazón, una relación entre sectores poderosos, dueños de muchas cosas, pero que mantienen lógicas del capitalismo más brutal. Entonces, ¿es posible? pensar una nueva mirada ambiental sin pensar en algunos cambios políticos, Roberto? Yo no, no, no lo creo realmente. No lo creo. Porque el problema es que siempre estamos con la idea de desarrollo. Hay que desarrollar. Y, y, y no se puede... Eh, eh, eh, en esta lógica de, de desarrollo y de producción, eh, en que todo es mercancía, eh, no existe una posibilidad de pensar de, otra, de otro modo uh, las cosas. Entonces, eh, hay una, hay una, una por, por ejemplo, el, el, el carbono, ¿no? No, no, la economía de, se, se dice carbón, ¿no? Uh. Entonces hay, hay, hay, hay empresas del sector privado que, que hacen a veces eh, a, alianzas con, con, con poblaciones indígenas o tradicionales, tra, tradicionales para o, obtener crédito de carbono. Pero ¿qué, qué, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? El problema es que también se, se, se, se debe buscar... Que, que la gente sean de otra forma, que salgan de esta lógica de, de, de desarrollo, de producción de mercancía a todo costo. Todo ¿no? Yo, yo no creo que, que, que el neoliberalismo tenga, tenga una respuesta cualquier para nosotros. Mira, a, a, porque es siempre una cosa así. Eh, eh, eh, el, el, el, los neoliberales siempre adaptan su discurso, pero uh, uh, inmediatamente cambian eso ¿no? cuando, cuando cambia la situación. ¿no? Entonces no, no, no, no, no, no hay verdad en eso. Uh, en el sudeste de, del Pará, la floresta ya no se reproduce más en cuanto a floresta. Ya dejó de ser de, de, de tener las características, ya pasó del punto donde puede volver a ser floresta ¿no? en ciertas cierta regiones del sur, sur del Pará. Ya, ya, ya, ya, ya camina para se reproducir en cuanto cerrado, que es un otro tipo de vegetación por causa de, de, de, de, la, de, de, de las constantes incendios y, y, y deforestación y todo eso. Eh, hay, hay, hay el ejemplo del, del CAR, ¿no? que, que, que en Brasil era uh, el, el Cadastro Ambiental Rural. Entonces, uh, uh, durante un tiempo, antes del gobierno Bolsonaro, los propietarios grandes propietarios rurales, rurales y, y, y los neoliberales uh, dijeron, está bien, vamos, vamos a hacer el CAR, ¿no? El cadastro de, de, de, de, de, de, de mi propiedad para que el gobierno pueda acompañar uh, lo que estoy haciendo en mi propiedad. Si estoy dentro de la ley o no. Eso duró pocos años. Hoy en día el CAR es un instrumento para expropiar las, las poblaciones de, de, de la región. Yo digo yo tengo un CAR aquí, entonces la tierra es mía. Entonces, todo puede ser eh, eh, eh, pervertido, subvertido ¿no? en la lógica de, de, del desarrollo, en la lógica del capital. ¿no? Eh, entonces, en, en los años 80, 70, había la perspectiva de la lucha de clases. Hoy no hay más eso. ¿no? Es una cosa mucho más fragmentada. Entonces, eh, eh, por un lado, esto es una buena cosa. Porque hay muchos movimientos, hay movimientos de mujeres, hay movimientos de, de, de, de, de localizados, de gente que defiende, defiende su territorio y todo eso. Por otro lado, eh, muchos movimientos que están aislados eh, fican mucho, eh, se quedan mucho más vulnerables y mucho más dependientes de, del acceso a, a, a la publicización, a la publicidad. Uh, que, que, que no siempre tienen, ¿no? Y no hay una perspectiva común, no hay una perspectiva colectiva, al paso que el capital sí, y los neoliberales sí saben perfectamente cuál es su perspectiva. Uh, entonces, eh, eh, hay, hay miles de problemas. ¿no? A, a Bolsonaro fue un momento uh, terrible, uh, e extremo de Brasil, pero eso es una cosa estructural también. Bolsonaro no va a pasar así. Bolsonaro tal vez desaparezca, pero no lo que representaba. Y lo que representaba es esta alianza entre lo más terriblemente violento y racista y, y el neoliberalismo. Uh, y bueno, no sé si te respondí, pero... Sí, perfectamente. Me quedé solamente en silencio por el impacto porque evidentemente les quiero agradecer enormemente eh, a los dos porque eh, lo que le dieron eh, es, eh, le dieron volumen, profundidad eh, a un entendimiento que evidente va evidentemente va mucho más allá de solo conocer las lógicas de los desastres medioambientales, sino también pensar en que las dimensiones eh, de los posibles caminos de solución tiene muchas complejidades este, y implica también pensar en dimensiones de los movimientos sociales, en dimensiones de las políticas eh, y dimensiones de la academia, con todo lo que han traído ustedes al programa del día de hoy. Lo que les puedo asegurar es que este será un programa de muchos en los que volveremos a molestarlos para poder hablar porque han sido muy claros y muy contundentes al momento de hablar desde dos lugares diferentes de, de nuestro territorio, de nuestra América, pero, particularizando, mirando la Amazonía. Eh, Raquel Neira, muchísimas gracias por este encuentro. Roberto Araujo, Araujo también muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo. Y ojalá la próxima vez que nos crucemos, que sea con un poco más de esperanza y de, de posibilidades de cambio concretas, sea por los movimientos sociales. Sí, que existen, que existen. Que existen y que están, sin lugar a duda. Gracias en serio por este encuentro, un placer. De nada. Adiós. Muchas gracias.